Hola, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidente la fe que conquista otro jueves más, otras semanas más, trayendo la buena nueva del reino de los cielos. Esta semana, el Espíritu Santo ha titulado esta clase virtual, solo la obediencia hace más corto el camino. Vemos que en la palabra de Dios, el pueblo de Israel salió de ese Egipto a esa tierra prometida, ah, vagando o caminando 40 años. 40 años que realmente vemos una generación que no vio esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia. Tú me dirás, eh, cuando piensas en esos 40 años, piensas que, eh, que la caminata era muy larga. Y mira que en, lo, en, lo, en los GPS de hoy, eh, de hoy en día nos puede decir que si caminamos, se demoraría seis días. Y si, y si, y si fuéramos en carro de Egipto hasta Israel, se demoraría nueve horas y cinco minutos. Y es por eso que tú preguntarás, pero... ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Por qué no llegaron en esos seis días? O de pronto te dirás, ¿acaso no podían ir en carruajes con esos caballos veloces y llegar rápido a esa tierra prometida? Bueno, el Señor estaba procesando a ese pueblo y así es lo mismo que el Señor te está procesando a ti. Solo la obediencia hace más corto el camino. Y vemos que un pueblo de Israel había... Eh, había mucha incredulidad y mucha desobediencia y por eso vamos a ir a la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo que nos habla en Josué capítulo 5 versículo 6 que nos dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto escucha esto y repite, no obedecieron a la voz del Señor, repítelo no obedecieron a la voz del Señor. Continúo, por lo cual el Señor les juró que no les daría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Cuántas veces el Señor está, está diciendo, no, estás, eres incrédula, eres incrédulo, eres desobediente, no me estás obedeciendo. ¿Cuántas veces el Señor te está llamando la atención? ¿Cuántas veces el Señor está diciendo, bueno, yo quiero llevarte a esa tierra prometida? Donde, como dice Josué, la tierra que fluye leche y miel. Pero realmente estás haciendo, no obedecieron a la voz del Señor. El Señor te está hablando y te está diciendo, mira, esto es lo que estás haciendo mal. Lo que no, lo que realmente estás haciendo, Dios es pagano. Estás haciendo, estás basado es en lo del mundo, más no conmigo. Por eso el Señor está diciendo, obedece mi voz Y por eso este pueblo de, de Israel... Pagó, caminó, una generación murió eh, y fue sepultada en la arena porque fueron desobedientes. A veces dice: ¿Por qué no me he llegado a esa tierra prometida? ¿Por qué no me ha llegado a la bendición? Tú quieres bendiciones, tú quieres que te hablen bonito, tú quieres que realmente el Señor te bendiga. Claro que el Señor te va a bendecir, te va a bendecir porque ha abierto los ojos en el nombre poderoso en su nombre, en su nombre de Jesucristo, hoy, en el día de hoy. que estás escuchando? Eh. Y es por eso que el Señor está diciendo, quiero más obediencia a mi pueblo. Quiero realmente que no haya incredulidad de lo que voy a hacer en cada uno de vosotros. Es por eso que cuando tú hoy te levantas, vas de pronto al templo, el domingo, el lunes, estás emocionado, el martes, eh, claro que sí, el miércoles como que se acabó, el jueves se está acabando esa para el viernes y el sábado, y mejor dicho ya, se acabó todo eso. Y es por eso que el Señor nos habla que del pueblo de Israel hizo que vagaran, caminaran una vez más. Y mira aquí lo que, algo que me enfocaba el Espíritu Santo. Cuatro décadas sobre el desierto, una arena ardiente, e incluso toda una generación murió y fue sepultada. Tumbas de arena, te lo repito, te lo repito porque el Señor me lo pone que realmente el Señor quiere un gran... Eh, que tú tengas un gran compromiso con el Señor, que no seas incrédulo, que no seas desobediente. sea obediente, por eso la palabra dice... Eh, eh, en Oseas 4:6, que este pueblo se perdió por falta de conocimiento. Lee la palabra, escudí, escudíñala, no ah, la rodilla en el nombre poderoso de Jesucristo. Realmente ten esa comunión con el Padre en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú sientas su Santo Espíritu. Y es por eso que, mira unos puntos que nos pone el Espíritu Santo, solo la obediencia hace más corto el camino. Ah, la desobediencia te lleva a vagar por, por ese desierto. Todo atajo, todo atajo que, miren lo que nos pone el Espíritu Santo, falso que ofrece el diablo, es solo una puerta para retrasar las promesas de Dios y muchas veces a perderlas. Si ¿Sí has visto que hay muchas veces que de pronto vas con esa familia, con ese hogar, esposa o esposa, te aparece ese hombre eh, eh, for, for, for, ah, con músculos, esa mujer, con esas curvas, y quieren como despiarte del camino de Dios y decir, no, él está, él está mejor, ya te va a hacer cosas hermosas, o de pronto es empleo, Entonces te pones como a hacer cosas que no deberías hacer, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, sé ese buen fruto, sé realmente, no es que tanto hables de Dios, de Dios, de Dios, sino, no es de tanto lo que hables, sino de lo que tú eres, vas a demostrar que tú eres un embajador del reino de los cielos y cuando eres un embajador del reino de los cielos realmente se va a ver que eres un hijo de dios que estás obedeciendo que no estás haciendo incrédulo que le estás creyendo a nuestro señor en el nombre poderoso jesucristo y por eso el evangelio de san juan capítulo 14 versículo 23 mira lo que jesús les, les decía les contestó jesús el que me ama Obedecerá mi palabra. Tú amas a Jesucristo y tú, tú dirás, claro que sí. Claro que sí que yo amo a Jesucristo, pero ¿por qué no, no obedeces la palabra? Y continúa, y mi Padre lo amará. Tú crees en Jesucristo, tú lo amas, también vas a amar. A el, el, el Padre también te va a amar a ti. Y termina diciendo este versículo, y haremos nuestra morada en Él. Yo veo hoy en día, mis hermanos de cristianos, en la gloria, o si no ves por primera vez, de pronto tú pides mucho: sanación, bendición, eh, que me ayuden en mi parte económica, que me ayuden en mi parte laboral, y en mi empresa, con mis empleados. ¿Realmente estás obedeciendo? ¿Realmente está, o estás, o también estás siendo incrédulo? ¿Estás creyendo al Señor? ¿Realmente estás comprometido? estás llenando de su presencia? ¿O estás vagando y caminando en ese desierto como que esperando que Dios te lleve todo en bandeja de plata? Pero vemos hoy. Una generación que únicamente todo lo quiere gratis, que lo lleven en bandeja de plata. Y esa es la generación cristiana que vemos hoy en día, que van a las iglesias únicamente a que los entretengan, a no, a, más no a llenarse de, de la presencia del Señor. Vemos una comunidad cristiana que únicamente vemos como que todas las iglesias son conciertos, más no presencia de Dios. Hoy no se habla de, un, de, de una cruz, hoy no se habla de realmente que la gente está vagando en un desierto únicamente que esperando que que el Señor les dé de comer, que únicamente les dé de comer y ya, y punto. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, pedimos que tú seas llenando de, de humildad, de, de sabiduría a este pueblo, Señor. Que no queden vagando, Señor, en, es, en ese desierto. Y es por eso que también el Señor lo lleva a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, que dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Mira, tú obedeces y dejas tu incredulidad. Te digo una cosa, que el Señor te va a poner por encima de todas las naciones, por encima de tu familia, por, por encima de tu vecino. Por encima de lo que, de ese empleo, todo el mundo va a decir, pero ¿por qué él, él subió de, eh, de posición? ¿Pero ¿Por qué ella está mejor? Porque le estás obedeciendo al Señor. No estás siendo incrédula o incrédulo. Estás realmente obedeciendo como lo dice de Teodromio. Si realmente escuchas, realmente lo estás escuchando, estás orando, estás leyendo o escudriñando profundizando la palabra y cumples fielmente todos estos mandamientos, no somos perfectos. Cada día estamos buscando esa perfección. Pero que en ese momento, de lo que tú hiciste ayer y lo vas a volver a repetir hoy, mucho cuidado, ojo, ojo, ojo, que esto no se vuelva como un deporte o como un hobby. Esto realmente se vuelva con un compromiso que la obediencia te va a sacar y te va a llevar, como lo dice un Josué 5.6, tierra que fluye leche y miel, te va a llevar allá al Señor. Leche, eh, una vida eterna con Él. Una, una vas a recibir esa bendición también aquí en la tierra y en el más allá, que es en la, una eternidad con con el, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que debemos anhelar, mis hermanos. Pero hoy la gente está anhelando otras cosas. Está siendo como ese pueblo de Israel. Y mira que, esperar que esa, esa generación que murió en, en, en ese desierto, no seas tú. Ya para ir terminando, Santiago 1.22, mira lo que nos dice, Santiago 1.22. No se contenten solo con escuchar la Palabra. Pues así se engañan vosotros mismos. Llévenla a práctica. ¡Qué hermoso! Mira, esto, el Señor aquí nos está hablando. En este versículo. No se contenten solo con escuchar. La iglesia de hoy únicamente va a las iglesias una vez más, a que les entretengan, a que les salen, y tú les dices a las personas de qué te hablaron, no te van a decir, son van a ser pocos. No estoy diciendo que todos, van a ser pocos los que te van a decir de qué hablaron. Eh, y, y realmente esos pocos son los llamados. Porque son muchos los llamados, pero pocos eh, los escogidos. Y, perdón, esos pocos son los escogidos. Y esos escogidos, ¿realmente qué? Van a querer ¿qué? tener obediencia y no van a ser incrédulos, mis hermanos. Y es por eso que el Señor nos lleva también a Romanos capítulo 12, versículo 11, que dice Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor. Repite, fervor que da el Espíritu. El fervor, mis hermanos, es ese entusiasmo, esa actitud de, de profunda veneración, ese entusiasmo que tú le vas a dar al Señor, que Señor te voy a obedecer, Señor voy a hacer tu voluntad, Señor, Señor te pido que me quites esa incredulidad, dame más fe, dame más sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. El Señor dice, pida sabiduría, que yo lo voy a dar bastante fe también, humildad, queremos un pueblo humilde en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero vemos un pueblo que no quiere llenarse de su presencia. Vemos un pueblo que realmente no quiere entregarse realmente a ese Dios vivo y de poder, que puede hacer maravillas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y una vez más, José, te lo repito, el Espíritu Santo me está poniendo a repetir otra vez, eh, José 5, 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de, eh, de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Tú saliste de ese mundo, el Señor te sacó de ese mundo. Fue para que no te quejes, es para que no sigas en, lo, en el pasado, sino sigas en un futuro y veas que el Señor lo que va a hacer contigo es maravilloso. Yo sé que tú quieres oración, yo sé que tú quieres bendiciones, yo sé que el Señor quiere que, que tú tengas grandes cosas, pero si no obedeces y sigues con las tradiciones mundanas, y sigues con las tradiciones de ese Egipto, o de donde te sacó el Señor, mi hermano, mi hermana, con mucho amor, el Señor va a decir, no ha cambiado, y creo que va a tener que morir en ese desierto, porque no está disponiendo su corazón a mí, no me está reconociendo como su Señor, y si tú no reconoces a Jesucristo como su Señor, el Padre y el Hijo, no harán no morada en ti. Ya lo dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado. El Señor ha hablado a lo más profundo de, eh, de vuestros corazones. Entonces recuerda que solo la obediencia hace más corto el camino. Obedece, deja esa incredulidad y en el nombre poderoso de Jesucristo vendrán momentos maravillosos, comienza una vez más y no vamos a cansar de decirlo. Esa oración, esa escrueña en la Palabra, esa comunión con el Señor, siempre teniendo en tu mente, en tu corazón, en tus labios, en tus ojos, lo que ves, lo que hables, lo que pienses, lo que, todo lo que, lo que una vez más, lo que te dije, labios, ojos, mente, cuando entre ese corazón, realmente diga, tengo a Cristo en mi vida, mi familia y yo le vamos a servir a Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, seamos esa gran comisión, no pensemos en los Estados Unidos, oremos por ellos, claro que sí. Oremos por Rusia, claro que sí. Pero pensemos en nuestras familias, porque es lo primero que el Señor nos va a demandar. ¿Qué hiciste por tu pareja? ¿Qué hiciste por tus hijos? ¿Oraste por ellos? Pero tú estabas orando por, por, por Israel. Claro que oremos por Israel. Claro que oremos por Venezuela. Encarguémonos en nuestros hogares, en nuestras familias, para que después que el Señor diga, tú hiciste y te llevé, hiciste el trabajo. ¿Por qué? Porque obedeciste. Fuiste, no fuiste incrédulo ni incrédula, hiciste la voluntad de mi Padre te va Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos, te ha sido otra misión aquí en La Fe que Conquista. Que Dios te continúe mega bendiciendo, como te lo digo, y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales siempre dándole esa gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Nos veremos en otro, otro jueves más, Dios mediante, en otra semana, y que sea, sea el Señor trayendo palabras de poder realmente trayendo como esa exhortación que necesita el pueblo de Dios hoy en día para que sea edificada, para que sea transformada en estas clases virtuales. Y siempre dándole la gloria, la honra al Señor. Bendiciones.